Eh, en estos momentos estamos haciendo los levantamientos del lugar, eh, el obsiso eh, presenta heridas múltiples, eh, hasta el momento son las informaciones que podemos dar. Eh, lo que pasa es que en estos momentos no podemos dar ningún tipo de, de, de informaciones porque ahora mismo eh, estamos en una etapa de investigación. Eh, mientras más vaya avanzando, así más eh, podemos eh, seguirle, seguir avanzando de ustedes cualquier tipo de información en relación a este caso. Este caso inicia hoy y, y vamos, vamos ahora a hacer la diligencia del lugar para dar con la persona que cometió este hecho.